Eso es así. Bienvenido. Mira, a propósito de recuperación, los médicos... Estuvieron muy activos en el día de hoy precisamente médicos de 30 filiales del país. Realizaron este jueves una asamblea donde denunciaron una serie de situaciones, sin mira, infrahumana por la cual el personal de salud ha estado sobrellevando durante un tiempo. La problemática va desde las necesidades de agua hasta el exceso de horas laborables y la falta de insumos para tratar a los pacientes, así como la mira violaciones de las normas y el procedimiento interno en estos centros. Bienvenido al parecer Inician las actividades de los médicos. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de esa asamblea en el día de hoy, por favor. Una, dos y tres personas diarias. Lo que estaba asumiendo una estadística alta para el hospital nunca antes vista. Imagínese usted que usted llegue luego de un accidente de trauma en una, en una carretera y no haya una solución salina para compensar ese shock hipovolémico. que usted cree que va a pasar sin ser médico. Que ese paciente va a fallecer y usted va a ser una de las víctimas más de las estadísticas que está arrojando la OMS, donde dice que este país es número uno en muerte por accidentes de tránsito. Cuando tenemos los hospitales como estamos, es muy difícil bajar esos índices. La situación en los pueblos de la región sur, en nuestra amada Asua, es la que se ha expuesto hoy. Nosotros tenemos un hospital regional que solamente es regional de nombre. Pero en cuanto a lo que es la capacidad para los servicios, estamos ahora mismo en un 20 a un 25%. Tenemos déficit en cuanto a lo que es la parte médica. Tenemos, como decían los compañeros, médicos generales trabajando cada tres días. Especialistas que tienen que trasladarse de acá de Santo Domingo cada tres días a ASO. La inseguridad que tenemos los hospitales. Nuestro hospital hemos tenido agresión física a compañeros médicos, a enfermeras. La seguridad, eh, el personal lo que nos dicen es que se desvinculó a la parte de seguridad y que se está en proceso, pero ya tenemos dos años esperando. Dos años. Vamos a durar cuatro, vamos a durar ocho, o vamos a esperar que maten a un médico, que maten a una enfermera para entonces arreglar la parte de la seguridad. La alimentación a los hospitales, señores, nosotros los médicos, nos están dando de comer lo que sobra. A la región norte, soy de Santiago, y al igual que aquí en la capital y el resto del país, tenemos precariedades que han sido citadas ya a la mañana de hoy, falta de insumos, personal, tenemos hospitales funcionando con el 40% de su capacidad en cuanto a empleo humanía. Eso quiere decir una sobrecarga de un 60% por cada empleado médico y personal de apoyo en los hospitales de la región. También tenemos una gran eh, mayoría de médicos pensionados con salarios píricos que no alcanzan ni siquiera para comprar sus medicamentos. De igual manera tenemos una problemática con los compañeros médicos militares hay médicos militares, señores, en la actualidad ganando 12 mil pesos. O sea, eso es algo inhumano, ya que ni siquiera para echar gasolina le da a estos médicos militares. Ustedes ahí lo que dicen esos galenos en diferentes demarcaciones, y están ellos reiterando que exigieron que se mejore la calidad del sector para poder dar un servicio de calidad a los pacientes. Mira, bienvenido. Yo quisiera no ser ave de mal agüero ni adelantarme a los acontecimientos, pero me causa preocupación y no quisiera yo ver esto de manera negativa de que esto sea la puerta del inicio como de costumbre de pliegos de demandas, protestas, paralizaciones y reclamos como suelen hacer los médicos. Yo no quisiera ser aquí una voz que suene disonante y que pueda dañar el sistema. No, no, no, no quiero eso. Pero sí quisiera, mi hermano, hacer un llamado con las mejores intenciones. Bienvenido. Yo creo que hemos superado parte de la pandemia del COVID-19. Ya se ve la presencia con algunos casos en República Dominicana de la viruela del mono, la viruela del simio, como se debe llamar, bienvenido. Y me gustaría que nuestros honorables galenos tomen en cuenta esta situación. Tomen en cuenta, no quiero, bienvenido, pensar que estos serían como dirían los muchachos aquí, frotándose las manos y soltando los brazos para empezar a lanzar las bolas, bienvenido. Es correcta tu preocupación y la preocupación de muchos porque en épocas recientes incluso, el gremio médico eh, se empeñó mucho en procurar conquistas para su propia persona. Sí. Sin embargo, veo que el tono de estos galenos es un tono de conciliación y un tono de preocupación para que realmente se socialice y se internalice, se exteriorice sí, situación. la situación que podrían estar pasando en los hospitales. No sentí el tufo a política de otro tiempo, a partidarismo, sí, sino que pude ver algunas preocupaciones que deben eh, analizarse, hacerse las auditorías correspondientes y acomodar. Fíjate, estamos a, a mediados de año, bueno, ya casi pues, rebasando el mediado de año. Entonces, yo imagino que están eh, elaborando los presupuestos para el año que viene. sí. sí. De modo que yo creo que es una buena oportunidad para que con esta llamado se verifique la, la verdadera situación de esos médicos sí, sí. y se incluya en el presupuesto del próximo año, que ya es un año incluso electoral, sí. y se dedique los recursos suficientes y los recursos humanos también, sí, sí. Eh, suficientes, para que el servicio de salud que se brinda en los hospitales, independientemente de que ya hay un aspecto... Eh, como que se ha habido una variación en cuanto a la seguridad eh, social para que se verifique su valor Estado y se inviertan en los recursos necesarios para que mejoren eh, los servicios de salud en los hospitales eh, públicos de la República Dominicana.